Háganos el feedback, respóndanos la pregunta al 829-451-3381. Es nuestra línea de comunicación a través de la red social WhatsApp. ¿Verdad? Sí. Así que, así es. Vamos a ver qué piensa la gente. ¿Cuáles expectativas usted tiene con el inicio del año escolar no presencial? Muy bien, señores, seguimos con más contenido del de programa de mañana. Presentan estrategia pedagógica Aprendemos en Casa para clases a distancia. El ministro de Educación, Roberto Fulcar, presentó la propuesta pedagógica Aprendamos en Casa, una programación educativa para el año escolar 2020-2021, diseñada partiendo de las características de los niños y adolescentes, así como de las condiciones socioeconómicas que el coronavirus ha impuesto en el país. El contenido de la estrategia se transmitirá por 25 canales de televisión y cientos de emisoras de radio, con un tiempo diario de programación por niveles y ciclos educativos. Las clases serán repetidas en diferentes horarios. De su lado, Ligia Pérez, viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos, explicó que la estrategia Aprendamos en Casa tiene como propósito que los niños, niñas, adolescentes continúen aprendiendo desde sus hogares y junto a sus familias en base a la, a la modalidad educativa a distancia. Pérez enfatizó que según la funcionaria, esta estrategia promueve una participación más activa de las familias en el proceso educativo de las y los estudiantes. Ahí está. Señor Yerian. Miren. Caramba, desde junio yo le venía haciendo la advertencia a las autoridades pasadas de que no debían relajar, si se quiere, con el inicio del año escolar. No, deberían, no, deb, no debieron arriesgarse, o que no debían en aquel, en aquel momento a las autoridades pasadas. Una vez ganó el PRM y se designó a Roberto Furcal como Ministro de Educación, también le hacíamos la advertencia de que no se debía iniciar el año escolar en este año y que debió posponerse para el año siguiente. No se me hizo caso y, sin embargo, se inició de manera improvisada este proyecto, se inició sin tener la más mínima estructura preparada, sin tener la metodología preparada y el lunes próximo va a iniciar el año escolar. Pudiera decir ¿El país pudiera decir a esta sociedad que se han hecho las investigaciones correspondientes para conocer la realidad de cada estudiante en función de una clase virtual a distancia? ¿Puede decir esta sociedad que sabemos cuántos niños tienen internet? ¿Podemos decirle a esta sociedad eh, se hicieron esas investigaciones, fueron al campo, a esos campos remotos de la República Dominicana, ¿saben cuántos estudiantes no van a recibir la docencia eh, vía Internet? ¿Cuántos sí la van a recibir? Pero de esos que tienen Internet, eh, ¿qué, ¿cuál es el, el, cómo se llama eso muchachos? Eh, el, el, la potencia, ¿cómo se llama eso? El ancho de internet? banda. El ancho de, ancho de, banda, banda. ¿verdad? Ancho de eh, banda que tienen esos estudiantes, eh, ¿cuál es la estabilidad que tiene ese Internet? Si, si viven en sectores que hay 24 horas, eh, hay luz eh, o energía eléctrica a las 24 horas, ¿por qué? Yo hago todas estas preguntas, porque desde el inicio el ministro, y esto parecería que es un ataque al gobierno, no, no, no, no, no. a él que me imagino que por un asunto de ego y de negocios, no quiso escuchar lo que se le estaba diciendo, no quiso escuchar y hoy Vamos a iniciar un año escolar, un año escolar totalmente improvisado. Los maestros todavía no han recibido toda la capacitación, están locos, eh, eh, dispersos, no tienen clara eh, eh, la, la visión de qué es lo que se va a hacer en este año escolar. Los propios maestros lo saben. Pero además, Roberto Fulcal inició mintiéndole a la nación. Lo que pasa es que en ese momento de euforia, eh, eh, lamentablemente, esto es un país, y hay que decirlo, que investiga poco, que lee poco, y ¿qué hizo eh, Roberto Fucal? Dijo que había hecho encuestas en la República Dominicana para determinar cuál era la metodología más correcta o la forma de enseñar ahora. Y él dijo que el 90% de la mayoría de los padres dijeron que de manera virtual, pero nunca presentó esos informes. De hecho, el ADP se lo está solicitando y no se lo ha entregado. Porque es mentira, señores. no Se supone que si usted hace una investigación y usted le dice a la sociedad, hicimos un un estudio, ese estudio lo hizo tal compañía eh, y estos fueron los resultados, usted lo presenta, pero nunca lo presentó, lo, solamente lo dijo de boca, no lo presentó. Y el ADP, que estaban juntos en esas reuniones, no, no conocían esos resultados, o sea que era mentira. Fue una, una vulgar mentira de parte del ministro. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de eh, mantener a la sociedad tranquila y entonces luego venir con este disparate, porque es un disparate, eh, esto de iniciar el año escolar de manera virtual, yo se lo dije, señores, la educación virtual no es para niños, no es para niños, y ustedes lo van a ver, eh, claro, ellos van a decir que no, que está todo bien, van a pagar publicidad, eh, eh, van a pagar su gente, que así como criticaban antes las bocinas del PLD, ahora ellos tienen sus propias bocinas, en los medios de comunicación, diciendo que está todo bien. Eso no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en años, el daño que se le está haciendo ahora a la educación dominicana. Bien, Carolina, buenos días. Buenos Placer días, Amado. Placer tenerte como siempre acá en Gracias. tu programa de mañana. Adelante. Gracias, Amado. Buenos días. Buenos días, Yerjan. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. A propósito eh, de este tema y el desafío que conlleva para la República Dominicana a Ley de Díaz... ...para el inicio del año escolar en las escuelas públicas, porque hay que eh, de, ah, o sea, destacar que los colegios ya hace tiempo que iniciaron. Son muchas las cosas, eh, lagunas, dudas que hay que quienes están en el sistema tienen y los ciudadanos en sí. Por todo lo que representa el inicio de un año escolar en estos momentos... Nosotros decíamos que lo más prudente era esperar que terminara el año, que terminara este año 2020. Cuando ponemos que es el día 2, o planteamos que es el día 2, el inicio de las docencias, y que ya para el, 20, el 2 de noviembre y que ya para el 20 de diciembre estarán cerradas las clases virtuales hasta donde puedan llegar las mismas y a través de la televisión, tú dices, bueno, miles de millones invertidos que se iba a hacer, ya sea ahora fuera en enero o en febrero. La inversión iba a ser extraordinaria porque no estamos en condiciones normales. Pero ¿por qué apresurarlo a este nivel, a este modo, sin que estén las condiciones, que de por sí nunca lo estarían al 100%? Porque para todos es nuevo. O sea, preparar eh, un... Un sistema, vamos a decir, de clase virtual no se da en un mes, en dos meses, en tres meses, en cuatro, en cinco, para que sea funcional. Pero partiendo de que eh, tuvieras resultados de un 80%, un 70% con grandes esfuerzos, como hemos visto, que se están haciendo porque se están haciendo ahora, que nos rinda los resultados por las condiciones propias que tenemos como país, es otra cosa. Planteo lo siguiente, aún empezáramos en enero, febrero, no estaría tal vez preparado el país, pero sí mucho más avanzado y con las cosas más aplanadas en lo que tiene que ver con todas las estrategias o logísticas para que el año eh, escolar sea menos turbulento. Lo cierto es que ya tenemos fecha del inicio, lo cierto es que hay miles de millones invertidos, lo cierto es que hay eh, un ministerio que está haciendo lo que ellos entiendan para que las clases empiecen. Entonces, partiendo de este panorama, un tanto gris de la realidad, hay otro. El inicio es el día 2. ¿Qué hay que hacer? Todo el que pueda y tiene las condiciones de ver las clases en los modos que se ha establecido, ya sea a través de televisión, de radio, de internet, Dar el todo por el todo, porque no podemos entonces, ok, tenemos estos problemas, tenemos estas situaciones, eh, hay que tirar para adelante y todos debemos de aportar ese granito de arena. Los padres, los maestros, que en el caso de la ADP tiene sus reservas con todo esto, como lo sabemos, pero están dispuestos a iniciar, porque hay que iniciar, ya se estableció fecha, bueno, pues vamos a hacerlo. En los sectores, en los barrios, sabemos que las condiciones de vulnerabilidad hacen mucho más difícil que sea más llevadero este proceso de estudio, lo sabemos. Padres analfabetos, eh, familias que salen a trabajar y dejan a veces los niños con alguien que le ayude o que le trabaje en la casa. Un sinnúmero de cosas que lo hace bien complicado. Pero hay que hacerlo, hay que ir poniendo de nuestra parte, dejar un poco... Eh, la negatividad en el sentido de solo ver lo malo, ya el asunto está, ya el inicio del año escolar está. Hacer lo que sea necesario, eh, cada quien dar su parte para que sea lo más funcional posible. Los padres deben de empoderarse con sus niños, deben de asumir la responsabilidad. Es algo que nadie esperaba, ni los cientos de miles de muertos, ni eh, un sistema económico, eh, con muchísimas dificultades en el mundo, muchísima gente enferma, y todo lo que ha traído el COVID. Paro en muchísimos ámbitos de la vida nacional, de la sociedad. Entonces, vamos a hacer lo que sea necesario para hacer ese aporte como ciudadano y asumir un tanto la responsabilidad. El problema Bien. está, las precariedades están, pero hay que tirar para adelante. Gracias, Carolina. Miren... Eh, Yerjan Antigua es una Casandra y así ha sido eh, desde que comenzó a tratar este tema. ¿Una qué? Casandra. Casandra era hija de Príamo en la mitología griega, pero Casandra tenía sueños catastróficos. Entonces, <risa> sí, sí, ese era... Ese, entonces, en la mitología, o sea, cuando una persona eh, ve el asunto que se va a derrumbar todo, dice, bueno, tú eres... ay Se me, sal, se me salfó un, una mano por eh, Dice, tú eres, un, tú, tú eres una Casandra. Porque, pero eso, eso es parte de la mitología. Bueno, y lo digo por lo siguiente, yo no soy tan pesimista como él en términos de que, bueno, esto va a pasar eh, lo que dice Yerian. Puede ser que pase en gran medida porque él no deja de tener razón. Sí. Ahora, eh, yo, no, yo no creo que va a ser un fracaso total. Total, total no lo va a ser. Eh, entiendo también el hecho de que hubo una presión inicial, y eso lo comentamos aquí, creo que yo estuve sí. de acuerdo con él cuando planteó eso, por el asunto económico. Sobre todo grupos económicos que andan detrás de la educación todo el tiempo, que le interesa que su negocio no se detenga. O sea, eso es así. Ahora bien, yo le voy a plantear a ustedes y al público que nos está viendo, eso que dice Yerjan Antiguo es verdad. Nosotros no estamos preparados, no se hizo un estudio. Ahí vi una noticia, cuando leí las principales, hay una noticia que dice del mismo ministerio que el 20, solo el 24.7 creo que fue el número. 24.7 tiene laptop y computadora. Exactamente. Todo eso. Ahora, yo le voy a plantear a ustedes lo siguiente. Teníamos, Tenemos tiempo... En, tenemos tiempo en enero. Supóngase ustedes que el, el, el, el año no comience a, o, o, pasado mañana, el lunes próximo. Tenemos tiempo de aquí a enero a resolver todos los grandes problemas de la nación no. para poder comenzar un proyecto de año escolar virtual exitoso. No. ¿Va a pasar el coronavirus? ¿Va a desaparecer el coronavirus en enero? No. Va, a, ¿Vamos a resolver el problema de la energía eléctrica que se va en los barrios y no vuelve hasta el otro día? No. ¿Vamos a poder eh, nosotros resolver el, el, el tema de la, de la, del desconocimiento tecnológico de la gran mayoría del pueblo dominicano, la brecha digital? No. Exacto. Entonces, algo tiene que hacerse. Algo tiene que hacerse. Independiente, lo que hay que apostar, a pesar de esos riesgos, vuelvo y les repito, yo no, yo no estoy en desacuerdo con los planteamientos que hace el señor La Antigua. Yo lo que estoy planteándome es, nosotros tenemos que avanzar porque necesariamente, si tú me dijeras, de aquí a marzo del año que viene, nosotros conjuramos todo ese problema y vamos a comenzar... Pero pero tú puedes hacerlo. No, por, por tú favor. Tú puedes avanzar, no, tú puedes por favor. avanzar creando ¿Cómo tú la plataforma. No, no, no. Que no, ha sido no, uno de los que tú has planteado, no. ¿cómo tú resuelves el problema mira, de la brecha digital? Sí, mira qué es lo que pasa. ¿Cómo Omar. tú resuelves el problema de los hogares monoparentales que los padres Entonces, se si van? Si tú tienes una brecha digital tan amplia, ¿cómo tú inicias un año virtual? O sea, es que es, una, es, es un contrasentido, es ¿Qué una tú planteas? Fijo, pero Mira ¿cómo lo, lo vamos pasa? a comenzar en enero Mira, presencial que que, para que se infecten todos? Ojalá que me llame Sixto. Ah, bueno, vienen para eh, acá. No, no, hoy, aquí hay un, un panel plan. hoy que tenemos lo voy a anunciar panel. más Miren, adelante eh, La, la este tema. Para que no me saquen de contexto, ¿hmm? no me saquen de contexto, yo no he dicho que el, que el año escolar va a ser un fracaso total, ¿verdad?, no. No no, dicho, no, no, no, no, no, sino que la esencia, insinuado. que la esencia, ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es el objetivo fundamental de un año escolar? La enseñanza, ¿verdad? Y en sí de la enseñanza, ¿cuál es eh, eh, la esencia? El conocimiento, que el estudiante adquiera las, el conocimiento, las competencias para que pueda, ¿verdad? Eh, eh, correspondiente a ese año escolar, a ese grado que, que corresponde. ¿Creen entonces ustedes que se va a lograr? Con, con todas esas deficiencias que tú acabas, no yo, que tú acabas de citar ahora mismo, la falta de luz, la, la, la brecha digital, que solamente un 24% de los estudiantes, de, de, de, de 2.800.000 estudiantes, solamente un 24%, vamos a sacar ese porcentaje ahora, un 24% solamente tiene laptops y computadoras. Y, y todo eso, ¿creen ustedes que es verdad que va a funcionar la que vamos a conseguir la esencia Tú del sabes, año esplendor. Lo que yo planteo, es una cuestión lógica ¿tú sabes que se preparara son? Como 500, la plataforma y cuando hablo de plataforma no me refiero a la plataforma de dar clases sino a toda la estructura que se cambiara la metodología de enseñanza, que se cambiara todo, se hicieran pruebas y luego se pusiera en marcha, no que se hiciera de manera improvisada como vamos a iniciar el lunes. Todavía los profesores no saben qué van a hacer. Hay maestros que todavía no, no, no, no han recibido capacitación. Eso lo dijo Cito Gavín sentado ahí. Entonces, todavía los padres no han recibido una, una retroalimentación por parte del Ministerio de, de, de, de, de Educación. educación. O sea, no has recibido nada esto es ahora mismo. Todo el mundo está a la cieguita. Sí. ¿Cómo tú inicias invirtiendo tantos millones de pesos y con tanto tiempo, por ejemplo, de oportunidad? ¿Cómo tú inicias así? Pero, pero tú, una tú cosa que Oye, tú estás negando la, pro, la misma idiosincrasia del pueblo dominicano. No, pero oye, ¿cuál es? Oye, ¿cuál es? La carga se ha relegado. No, el pero camino. espérate, no, no, no. permíteme porque ya hay Amado entonces Vamos está planteando un, un un asunto social eh, como país que tenemos. Cultural. Eh, cultural, sí. Eh, por ejemplo, tú planteas un cambio total de la plataforma, de todo lo que tiene que ver con eh, la docencia en estos momentos, la impartición y todo lo demás. Pero eso no va a quitar... ...las condiciones que nosotros tenemos. ¿Tendremos o cerraremos la brecha digital en cinco meses? No. ¿Se resolverá el sistema eléctrico en la República Dominicana? No, no va a terminar el COVID en estos meses. Entonces, esas debilidades que tenemos en el momento, que sí creo sí son válidas porque es una realidad... ...lo que debió no de pasar o esperar más tiempo. Pero cuando hablamos de un cambio de toda la plataforma, de todo el sistema educativo... Eso yo supongo que lleva mucho más que cinco o cuatro meses. Sería cerrar el año completo, entonces, para iniciar un año en, en junio, que empiezan las clases en agosto, para que en agosto entren con una nueva forma de educación en la República, de, de, de, en la República Dominicana. O sea, tenemos... Con precariedades, tenemos cosas que han sucedido que no han permitido, por ejemplo, lo que tiene que ver con la formación de los maestros, con lo de los padres que no han recibido eh, las orientaciones necesarias, pero esto no tiene que ver directamente, propiamente, con lo que se está implantando en sí. No sé si me entiendes. La parte que, que tú planteas, no, no, no la entiendo, en el sentido de que dice, tenemos que cambiar toda la plataforma, eh, toda la manera o la metodología. La metodología. Pero entonces, eso va a resolver el problema que tenemos como país para que podamos o puedan nuestros niños recibir docencia Ent en las condiciones que quisiéramos todos. Entonces, te pregunto, Carolina, ¿Para qué tenemos autoridades? Porque si todo lo vamos a hacer de manera improvisada, si vamos a estar dando palos a ciegas, entonces mira, ¿para qué entonces tenemos autoridades? A eso yo, que yo me refiero. Yo, yo quiero, anoten la fecha. Muchachos, yo siempre le digo que anoten la oye, fecha. Anotenla. Oye, Yeryan, Yeryan. Anotenla. Sí, sí, eso va a pasar Dije y todo, te van a dar la razón. Porque mira, al en, final, principio, en principio, en eh, principio... Escúchame, amado. En principio... Eh, noviembre y diciembre se perdieron, anótelo, se perdieron. O sea, Mire, esos dos meses no van a servir para nada. Eso sí yo lo, lo, lo puedo afirmar. Mira, te van a dar la razón al final, no, en gran medida. Ahora? ahora yo te voy a decir una cosa. Tú no has calculado en tu comentario, en tu análisis, que la República Dominicana, el COVID lo que vino fue a levantar una sábana y comenzamos a mirar debajo de esa sábana en el sentido de las falencias que tiene el sistema, la sociedad dominicana, no voy a hablar del sí. sistema, hablar de sociedad dominicana. Las falencias, en, en, en, la falencia, por ejemplo, en el tema, en el tema eh, eh, de salud, la falencia en el tema educativo, la falencia incluso de la sociedad misma, la sociedad dominicana, el egoísmo de la sociedad dominicana, el yoísmo, como dice la gente, de la sociedad dominicana, se ha puesto de manifiesto en medio de esta pandemia. Entonces, esas falencias no se pueden curar, no se pueden resolver en tres meses, en cuatro meses. Eso es un proceso. Lo que nosotros debemos de trabajar ahora son con los hijos tuyos. Esos chiquitos que andan ahí, sí, que, claro. que comiencen a aprender y sean en el futuro una mejor sociedad, un mejor grupo humano eh, titulado dominicano, ¿verdad? Un mejor grupo humano, que no sean tan egoístas, que no sean gente que le importa eh, que tú estés haciendo una fila y llegan a una puerta y se meten como Pedro por su casa sin preguntar, ¿quién está en fila? O sea, la, nosotros no pensamos en los demás. Que, que, que ponemos una música, todo lo que da viviendo en, en un edificio, en un apartamento, y, y, no, y amanecemos con la música. A mí que me importa el vecino, yo estoy en mi casa, esta casa la pago yo, o esta casa la compré yo. Ese tipo de sociedad es lo que tiene que cambiar para que esas cosas se pudieran hacer. Si nosotros tuviéramos una mejor sociedad, esas cosas se pudieran hacer sin los temores que tú tienes, y es verdad que lo tiene como cualquier ciudadano sensato, tiene que tenerlo. Pero es un problema de falencia que no vamos a resolver en dos días, Yerjan antiguo. Por eso entonces, yo me sumo. Tenemos que, atacar, tenemos que atacar el fondo de la cosa. Claro. Porque si, a, si siempre nos vamos a quedar en lo superficial, no, no, te claro. a, a, a ti te compete una parte de claro, eso. Porque tú tienes hijos chiquitos. Yo no, lo mío claro, ya está formado. Claro, pues por eso es que lo digo. Porque, por ejemplo, no todo el mundo. Yo tengo una. Yo los tengo míos a, si van a ser mal, Por ejemplo, ya son. Eh, nosotros tenemos una, una muchacha que trabaja en la casa. Pero yo puedo decirle a esa muchacha que le dé seguimiento a, a, a lo que esos niños están haciendo, no es verdad. Y en los cinco meses que tú planteas de la reforma, eh, ella lo haría. No, Eso es lo que tú dices. Pero por Dios, Carolina. Es pero, por, que yo no pero, entiendo por, el Dios, planteamiento. Dios, Carolina, yo por, no lo es logro que más entender. El pero entonces, ¿cuál es la profundidad ¿Eh? que tú dices que hay que cambiar una pero, plataforma pero, y un pero, sistema pero, educativo no y que y la en los cinco la la meses se, la se la va a cambiar? Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, el niño mío que tiene dos años, dos tres años. Maneja los colores y los números de manera perfecta para que tú entiendas lo, lo que es la educación a distancia. ¿Quién se lo enseñó? Yo. No se lo enseñó YouTube. ¿Cómo? Con una metodología preparada por expertos en la conducta infantil. Y te manejan los colores, te manejan todo. Lo aprenden porque un, una, una mente pensante desarrolló una metodología que dijo, este niño quiere esto porque la educación a distancia... Te lo estoy diciendo yo porque me formé así. Tiene que tener una motivación del individuo. Tú no puedes Pero... lograr que una gente aprenda a distancia si no está motivado. ¿Cómo tú motivas a un niño de manera...? Sacó la plataforma. Perfecto tu punto, te pregunto lo siguiente. Entonces, perfecto, Yo, tú hablas de plataformas dirigidas a niños, eh, que las, la, la, las, las obtienen a través de YouTube y cosas que ellos les llama la atención. Bien, tú planteas que debe de ser algo así. Por ejemplo, Digo, sí, permíteme, te hago sí. la pregunta. En cinco meses, te, vamos a, te voy a dar un año. ¿Tú crees que las precariedades que nosotros tenemos como país se van a resolver en un año o con plataformas diferentes? ¿Tú crees que en el barrio Rabo Chivo, en los grullones, en el campo de por allá, eso va a cambiar? O sea, yo, lo que, yo parto de lo siguiente... Todo lo que tú dices tienes razón, lo que Amado dice tienes razón, en el sentido de que nosotros tenemos precariedades como sociedad, como país. Somos una nación en subdesarrollo, con autoridades irresponsables, ¿cierto? Con padres que no se empoderan y que están molestos porque tienen que durar varias horas al día en sus casas, porque los profesores no pueden ir a las aulas por el tema del covid hay que tener responsabilidad y tenemos condiciones y situaciones del momento que a nosotros lo que nos dice es lo siguiente, que debemos todo de poner y hacer un esfuerzo para que las cosas funcionen de la mejor forma, aún con las precariedades y, y, y situaciones y necesidades que tenemos como país. No se va a resolver ni en un mes, ni en cinco meses, ni en un año, con todas las plataformas digitales modernas del mundo que querramos decir... sabes vamos a invertir 50 mil millones de pesos el COVID, sabes, vamos a esperar a que pase el coronavirus Oíame, usted vamos sabe, a esperar a que pase el COVID ustedes saben la sociedad que tenemos, nosotros tenemos una sociedad que en estos días cuando se hubo que cambiar rápidamente del sistema presencial al virtual para terminar el año escolar pasado uh -huh. la gente se quejaba, los padres se quejaban de que tenían que darle clase a sus pues hijos Eso lo que caso. estoy hablando. a sus hijos, cuando tu obligación como padre es educarlo. que no quieren asumir, o sea todos debemos de poner o sea, un granito de es arena esa es la sociedad que tenemos, que se queja porque no quiere cumplir su obligación. ¿Y cómo tú le pides a un padre, a un padre oh, que está trabajando, ah, que antes? No, es que eso ah, no, eso tú no bueno que, que ir a la pasando, universidad para aprender. Que antes lo llevaban. Eso no hay antes que ir a la universidad para Llevaban aprenderlo. a los Pero espérate un momentito. Eh, tú hiciste eh, un curso de crianza de muchachos antes de casarte. No, ah, pero a lo que tú yo tú, me eh. refiero, Amado, es que una gente que tiene que irse a trabajar a las 7 de la mañana, que antes llevaba el hijo a la, a la escuela y lo buscaba a las 3 o a las 4 de la tarde, y ¿ahora qué hace? Pero con la, el nuevo sistema que tú planteas lo van a hacer. Porque lo que yo me dice, Carolina, es estudiar el tema porque si tú no le estudias el tema a profundidad y buscas soluciones Latiba, esa solución efectiva, que tú planteas yo ojalá no la la no porque es que la condicionamos son la misma eh, eh, eh. fiesta y mañana gallo buenos días fiesta y mañana gallo <risas> Buenos días, adelante. Estudiamos por radiofónica y todito aprendimos con un ratito de pila, así es que eso, eso es caballar. ¿Qué, ¿Qué edad usted tenía? ¿Eh? Ah, digo, yo tenía como 12 años, 13. ¿12? 13. 12, 13 años. Uh -huh. Sí, sí, sí, sí, acá. sí. Quizá, sí, sí, sí, sí, sí. Quizá. En los campos la gente no podía bajar al pueblo a la, a, porque no habían escuela en los campos. Eh. es de un tiempo... ¿Y para qué acá. es hoy? Eh. ¿Qué, ¿Qué es el hoy? Se yo me olvidó no preguntarle. Sé, no Llámenos sé. de nuevo y díganos, ¿qué es usted hoy? No, no, necesariamente tiene, no, tiene no ver. necesariamente tiene que ser un profesional. No, pero no tiene que Hay otra llamada. ¿Usted aprendió qué? No, sí, tiene pero que ver. aprendió, por lo menos ah, a, se alfabetizó. Pues hay que ver. Vamos a otra llamada. Pues lo todos ves. los que estudian ves? de manera no presencial es que hoy extremita. y todas las condiciones, si no se gradúan y llegan a nada. Y son malos profesionales. Vamos a una llamada que tenemos. Buenos días, adelante. Buen día. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. Se fue. Llame, se, fue. se fue, vuelve a ir cogiendo clase, incluso en la universidad y ahora hay gente cogiendo clases que le tienen que llamar la atención los maestros, porque van en los vehículos, cogiendo clases, sí. y cenando, <risa> y acostado. ¿Y qué hacen en la, en la presencial, chateando? Maestros, acostado. ¿Y marca? qué hacen en la presencial, chateando? O sea, es un asunto personal de compromiso. De ¿Tú lo dijiste que no había uno de sí. Entiende <risa> que no es lo mismo <risa> cuando está tú estás en un aula. Cuando tú estás en un aula, por ejemplo, y te dice maestro, mira, sácate el chicle de la boca. Ten el el fulano atiende. ¿Sí? Despierta, que se está durmiendo. Pero el amado le dijo, deja de doblar la sábana. Claro, Pero es lo claro, que le dijo. Pero cuando tú interés, tienes un muchacho. paquete de gente ahí, es lo mismo. Además tú quitas la cámara. Eh, Tenemos una llamadita. Buenos sí. días. Buenos días. Buenos días. Sí. ¿Cómo están ustedes, muchachones? Muy bien, muy bien. Armando, muy la, bien. Armando Polanco. Te... Armando, ah, hola, Armandito. ¿Cómo estás, viejo? ¿Qué hay de nuevo? Estamos bien. ¿Y la chico? familia? Cuéntanos. Excelente, excelente. Bien, adelante. Ya, ya, mi muchachos, miren, hay que comenzar. De una u otra forma hay que comenzar. Porque, señores, ¿y si el COVID y este problema dura tres años? En, como ustedes dicen, verdad, es un problema agudo señores, esto vino para quedarse. Yo lo he hecho diez mil veces a ustedes y las cosas van a ir cayendo por su peso. Aquí lo que hay que hacer es una campaña de concientización de que cada uno de nosotros tenemos que cuidarnos particularmente. Enseñar a esos niños a cómo, se, cómo se contamina a la persona con el COVID. Así mismo como enseñamos cómo se contamina de la gripe, de la varicela, de la viruela. Porque esto vino para quedarse, señores, entiendan eso. Y es que el dominicano no lo ha querido entender. Esto es un virus igual que la viruela, la varicela. Miren, señores, la mejor campaña que hubo aquí fue la campaña del SIDA. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Que hasta, sí. hasta los novios se decían, no, tú te tienes que hacer la prueba. Sí. El marido le decía a la mujer, tú te tienes que hacer la prueba. Y la mujer también, al hombre, tú te tienes sí. que hacer la prueba. Porque tú no vas a pegar esa vaina a mí. Acuérdense de eso. Y así mismo tiene que ser la campaña del COVID. Incluso para el SIDA se creó hasta una institución que se llamaba Copresida ¿Se acuerdan? Sí, sí. ¿Eh? Que daba todos los cuartos del mundo y todas las orientaciones posibles para que la gente no se infectara del, del, del SIDA. Y daban condones, y daban qué sé yo qué, y daban charlas. Yo mismo traje aquí un congreso sobre el SIDA. Entonces, eso es lo que hay que enseñarle. ¿Qué han hecho las televisoras, los radios y eso?, para, para decirle a los niños cómo se contamina, a la gente adulta cómo se contamina. Uno. Siempre le he dicho de la barra basada que hay con el uso de las mascarillas, y, y, y eso es un problema grande, yo como médico tener que decirlo. Yo tengo un amigo con una neumonía por clepsiela por, la, por el uso de la mascarilla, ese se jodió, ese se va a joder de verdad, como lo decimos nosotros en buen dominicano. No sé porque Porque es peor que el SIDA. Yo tengo muchísimos amigos que le ha dado el COVID y ni se han dado cuenta que le ha dado el COVID. Sí. Este de que te devaricela, que te deviruela a tía que tú te das cuenta de una vez, que tiene la bolita, la ampolla, la que sé yo qué, que te den el SIDA a ti para que tú veas, que se sabe de una vez y, y lo sabe el mundo entero. Así ¿no? es. El planito tiene el SIDA, bueno. tiene que cuidarse de él. Bueno, okay. gracias Armandito por tu oportuna llamada como siempre. Miren. Tenemos otra llamada dice ahí. Está ahí la llamada. Buenos sí, días. Ahí, no, hay otra llamada. Buenas. Sí, Buen buenos días. Día, adelante. Buenas. Sí. Eh, vamos vamos a hacer lo siguiente don, con, Ye uh -huh. con ¿Qué? Le vamos, a el país. <ríe> le vamos a cambiar el país. Le vamos a buscar una persona para que cuando el padre lleve el niño tenía que llevarlo a la escuela el gobierno le busque una persona para que se lo atienda él tiene que razonar, él tiene que entender que una cosa no se cambia un día para él no puede ser tan impositor es, él tiene que dejar que la cosa fluya exacto. él es ¿Usted una acaba persona irrazonable él acaba cree de que, de que lo sabe todo tú crees que lo sabe todo y no sabe nada, al final tú estás equivocado lo que, de arriba abajo ya sácalo del aire que pues se fue a lo personal no es eso esto no se trata de lo que yo pienso, lo que piense usted caballero, usted acaba de dar en el clavo Usted dice, una cosa no se cambie de ahora para ahorita. Eso es lo que yo refiero, que debió prepararse una plataforma, debió ponerse en práctica, debió ponerse a prueba y luego entonces ponerse en funcionamiento. Bueno, mis amigos, vamos a la, la pregunta del día. La pregunta del día, ¿cuáles son, debate, del no -3 -3 ¿cuáles son sus expectativas para el inicio del año escolar no presencial? Argumente, por Dios. 829-451-3381, ¿cuáles son sus expectativas para el inicio del año escolar? Tenemos otra llamadita, amado, buenos ah, okay. días. O sea,